Muy buenas a todos. Aquí vuestros trimes favoritos Bandolero 7.0 Continuamos aquí donde lo dejamos En de lado a parte 2 Con Abby Ahí toda armada y peligrosa <risa> Con la cara ahí desencajada Toda furiosa Vamos a ver Ahí de esto Vamos a ver es que Tengo pocas flechitas Pero bueno, vamos a ver por donde Podemos bajar a ver qué es lo que hacemos Por ahí no creo eh, llevar. Vale. A ver si salvamos a los niños o a ver qué pasa. Venga, colocar. Ahí estamos. No me voy a caer. Vale. ¿Este que me lo llevo otra vez o no? No. Eh, tenía ahí... Vale. Vamos a ver. Luchamos un poco por si hubiera algo. Algún superviviente. Por ahí no. y no podemos pasar. Aquí está la noria. Bueno. Vamos aquí al lío este de los contenedores otra vez. O yo qué sé. Vamos a ver. ¿Dónde están los escar esto No será fita Vale Nada por aquí Un ladrillo Un ladrillo abunda y ahora no sé para dónde ir Para allá, para enfrente, dice Pues Vale no sé si verá algo, tío. Me gusta a mí investigar. Vamos qué eh, ¿qué la mano. Al menos sé que están vivos. Vale. Ahí viene uno. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Me cago en todo. Ya. Ya lo hemos liado. Aquí vienen. Oh, Estamos con el desmartillo. Toma. Está vivo todavía. Está vivo. Venga, hombre, para tu casa ya está. Y voy a ahora un tirazo. Si puedo, claro. Viene. <ríe> Odio, oh, que están están llamando más. Fíjate es que está aquí detrás. <ríe> ¿Me la ha jugado? ¿Dónde se ha ido, tío? Vale. llama de hombro. Me la quiere jugar. Empecemos la <risa> lana. Toma. Te encontré. Cambiamos de hombro. Toma. Está buenísima también. La pistolilla esta. Me cago en todo. Sí, sí, no nos ha salido muy bien el sigilo, pero bueno. Ahí tenemos el de ese, que no me lo voy a coger. Ok, momentín. Estamos por aquí. Estamos, bueno, ya estuvimos. Todo esto me suena. <ríe> Vamos a ver, tenemos algo por aquí o no, Senchu. A ver, qué botella y ladrillo. Okay. Vamos a ver. Aquí. Vale. Parece que es un personaje más, ¿eh? La avi está, llevamos ya tiempo con ella. Y es un personaje más. Nos al principio. Y ahora otra vez estamos con ella. Bueno, vamos a ver. Muy buenas. Ahora mismo me tengo que dar botiquín, pero bueno, a ver si encontramos algo por aquí. Aquí. En la habitación esa. Por aquí no hay nada. Aquí. Nada. Bueno. Aquí otro cajoncillo, que tampoco tiene nada. Está más vacío. Vale, un banco de trabajo tenemos. Si podemos parte o algo y podemos aquí... Munición del fusil, me interesa bastante. Es un buen arma, ¿eh? Y ya está, ya la puerta por aquí Y el banco de trabajo aquí Vamos a ver, no creo que tengamos parte suficiente Así que vamos a ver Bueno, sí, algo tenemos, eh Mejor la mira por cuatro Capacidad de retroceso, estabilidad A ver A ver la ballestita. Mira, como destensa. Vale. Jope. Qué buenos cables. Esto para darnos más estabilidad. Esto estaría muy bien, ¿eh? Objetivo lejano. Venga, me la doy. <ríe> Ahí está. De todas maneras, supuestamente hay que darse todas las habilidades, ¿vale? Pero en la primera partida Pues que estamos jugando nosotros No creo que, que lo rellenemos todo Pero bueno Ahí vamos Me Hemos mejorado ahí Una ballestita ¿Dónde está la mira, tío? Ah, el X <ríe> Vale, vale Tenemos ahí nuestra mira Estupendo Yo creo que ya nos podemos ir Vámonos y si no, también Seguro que me salen por aquí algunos Me la quiero jugar Espero que sigan ahí. Vamos a ver los niños ¿Dónde está ¿Dónde tenemos que ir, tío? Aquí no, ¿eh? Por aquí, por aquí, por el montículo Ok Ok Muerto ahí, ahí uno tirado en el suelo Bueno Hay un objeto por ahí Ah, era aquí, ¿eh? Sí Era aquí donde estaban escondidos El loro, ¿eh? Parece que se han defendido los niños ¡Oh, oh! Vale, ¿Soy que... Son ellos, son ellos. Lo siento. Casi, casi nos da. Vamos. Muy mal. La pobre está, tiene que tener fiebre y tiene que tener de todo ya. Uf, el brazo como lo tiene. torrojo, rojo. Con fiebre. Necesita antibiótico. Otra vez. Madre mía, me duele sobre... a bueno, La vida es buena. En verdad. Lo que pasa es que está resabiada, pero... Me sigue gustando más él. Y, desde luego, como personaje, más carismática y más... Más molona. Mira, bueno está. Podría llevar a la enfermería o algo. Hola, muy buenas, Trafal. Bienvenido. Gracias por pasarte. Míralo. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Quieta, quieta! Aquí está la... La Mel. ¿Quiénes son? Me salvaron. Échale un vistazo. Quieta, Alice. Es? Esta es Yara. ¿Qué ha sido? Un martillo. No fui yo. Fue la loca de la colina, de la secta. Como tiene el brazo. Así que se lo machacó, tío. Fue terrible. ¿Los notas? ¿Qué va a notar? Yara. Bueno, Yara se nos va. Me iba a limpiarlo y a intentar... está destrozado. tiene que amputar o algo. Síndrome compartimental. ¿Eso qué significa? Que no le funciona? que amputárselo es una soldado, no puedes dejarla sin brazo si no amputamos se gangrenará no. Consiga que deje de doler por favor ¿qué necesitas? necesito una sierra, suturas, grapas, antibióticos pero sabes que no es realista hay cuchillos y fuego cortar y cauterizar Así moriría de la infección. Hazme una lista. Iré al hospital y tardarás más de dos días. No me importa. No lo estoy diciendo por ti. Vi ella no tiene esos dos días. ¿Y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? ¿El hospital de los Lobos, verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Entrada secreta. Construimos puentes, puentes muy altos. Así evitamos la inundación. Y a vuestra gente A no, niños como sobreviven también aguantar dos horas? En el apagado Seguramente sí Hazme la lista Espera ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars Casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿Has oído grupos pequeños? <risa> Esto no es una broma Lev, yeah, Se lleva la lista de la compra Que ella te proteja Deberían de tener de todo eso aquí en el acuario. Aunque sea de animales, deberían de tener ahí. Cositas de estas de. De operaciones y tal. Vamos. ¿Qué? Tengo ganada de acción, ya. Robado las llaves? <ríe> Un poquillo nada más. Hablamos. Luego. Habla. Ah, bueno. parecidos y más. Vale, no creo que sea malo. Me da, me da igual lo de anoche. A mí no. ¿Cuál? No sabía que lleva. Venga. Lo que haces Venga, otra vez aquí en el acuario <ríe> Vamos a ver ¿Dónde vamos? Echan mi que no creo que haya nada Pero bueno Venga, vámonos ¿Tus amigos también son lobos? Sí. Un poquito nada más <ríe> Menos mal que estaba May, Una de las mejores cirujanas de Seattle Mel. ¿Y cómo se llama el hombre? Owen oh, well. Mel Owen oh, well. Abi. ¿Cómo llegamos a esos edificios tan altos? ¿El puente está ahí? Este camino lleva directo al centro La ruta comienza junto a esas cascadas vale. ahí ¿Y yo me encargo? Bueno ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí de todos Sí Vamos en... a ver Un par de horas A ver, quiero registrar por aquí, ya sabéis Hacemos aquí un pequeño... Ahí Observar Vale, voy por la cascada o lo que sea Eh... Vale, pues que tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí. Vale, parece que no hay nada. No estaría bien. Si cogemos los suministros, sí, ella puede ser que haya algo. Pues no me lo marca. silla se vende a una oferta al 30% vale por aquí no podemos subir por la cascada entonces no sé por qué está eso ahí pero bueno aquí tenemos algo más vale la barbería ¡Eh, la ranita <ríe> <Mira> la ranita no da va loca se ha ocultado ahí se ha ocultado Echamos un vistacillo. Aquí otra monedita, bien. Muy importante. La monedita. En Nevada, ¿vale? 1864. Muy bien. Vamos a ver. Cuadro este de los perritos. A eso? <risas> Tengo 13 años, no 8. <risas> es como si tuvieras 8. ¿Alguien te considera graciosa? <risa> La herida más graciosa que está. tejido. Sí, sí. Vale. Aquí. Vale, no hay nada. Su padre. Su madre, no sé si sería médico o no, pero. Bueno, aquí parece que ya está todo. Vámonos para arriba. Venga. No sé si hay que subir por aquí o qué. Vale, ahí es donde hemos estado, lo de la silla y tal. Vamos a ver los puentes estos que dice el nene. Venga, vamos a ver. No nos caemos y, y... aparecemos en... ¿Ahora para dónde? La gaviota. Yo creo que es por allí, tío. A ver. Venga. Vemos nosotros. Bueno, saldrán... Infectada. Ya habías estado en estos puentes, ¿verdad? Sí. Veremos a muchos Scars. ¿Cuántos carones vacíos? ¿No les gusta lo de la escalera? ¿Te molesta que los veamos? Ayer no me molestó. Sí, pero iban a por vosotros. Vale. Sí, como todos. Fedra. Ok. La orden de evacuación y tal. El ascensor. Por supuesto no funciona. Pues nada, vamos por arriba. Okay. Escuchamos un poco sí. Y varias cosillas Aquí, aquí, una notita, parece vamos a ver si nos da un susto o algo Que venga alguien, no me importa quién Me da igual si son lobos, sarafitas O lo que sea Solo quiero que alguien me salve, por favor Haré cualquier cosa, si hace falta me corto la piel O disparo a alguien de Fedra Me la pela Pero por favor, no puedo morir aquí, no quiero morir aquí Por favor, si me encuentran, me harán picadillo Bueno Otra notita Navadora Aquí la cocina Explosivo Explosivo en la cocina, a ver, está bien Guardando explosivos Creo que tenemos que subir más para arriba, calculo yo Vale Mira el niño cómo se entretiene ¿Aquí no podemos o qué? Deberíamos Ahí Ve Así que andate con ojo. Ahí, como exploramos niño, toma siete partes, me no viene muy bien cuchillas y trapo mm, voy a ver si hay algo más que creo que no por aquí no se ve más nada ya este lo tenemos lleno podemos acoplar el silenciador ahí vale Imagino que por aquí arriba. Subí a la planta alta. Se queda ahí en norte Venga. No hay nada por aquí para los rinconcillos, ¿no? Mira, mira cómo se refleja nuestra linterna, ¿eh? La tengo encendida. Está guay, está guay. Venga, vamos a ver. Ahora bien, supongo... Aquí un saltito. Vamos. Oh, mierda, <ríe> ¡Uy, uy! Vamos, niño. Yo te ayudo. ¿Qué es que? No es nada. ¿Qué? hay hay bien, bien, bien no nos queremos caer. Venga, seguimos. Nuestra aventura. Esto me recuerda mucho también a lo del Fallout 4. ¿Eh? Ahí hay algo. ¿No ¿Hemos dejado algo por aquí? ¿O okay. qué pasa? Se veía por ahí algo, ¿no? No sé. Esto es un, un circulito. Vamos salvar. a tu Venga. aquí ahora Vale, hay que saltaré. ¿eh? Tendremos que zigzaguear un poco. A la maqueta. A los soldaditos parece. Que os un juego de rol creo. ¿A dónde ibais? No lo sé. A bueno, mamorra. A Fuera. Se que héroe A ver eh, Conjuro, ya lo hice. extendido y tesoro Ojo, este tiene aquí Mira, mira la Play <ríe> Mira la Play 3 Ojo, la tenemos aquí la Play 3 <ríe> Es como la mía, eh Es como la mía El PS3 <ríe> Supernova Odyssey Su buenos Su buena televisión Oye, oye Te lo tenía bien montado aquí, ¿eh? El Remnant, este es otro juego Este es otro videojuego Qué guay los detalles de esto Venga, más cuchilla Y nada Venga. Otra notita. Parece muy larga, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. La Julia y tal, ¿vale? Si sí, hay algo importante, lo leemos, si no. Ah, lo a escalar y ya está. Tus cosas siguen en la casa, en la caja fuerte. Ojo, eh. He dejado a la puerta abierta en uno en la caja fuerte. La contraseña... Ya estamos, con la... Es el número... Es el número de nuestro piso... Seguido del tuyo Venga ya, hombre Ahora averigua tú el piso <ríe> Coge los dos debete de aquí, ¿sabes? Número de nuestro piso Seguido del tuyo ¿Y cuál es? ¿Y cuál es el número de nuestro piso? <ríe> allí, allí, en el 302 302... 303, ¿no? Sería o qué. <ríe> o no, 303 o 301. Supongo que será 303. Bueno, no está mal. Tenemos ahí una pistilla. <ríe> ok. A ver, aquí en Mapita. Limpio. Infectado. Limpio la Julia. Limpio el salón. Bueno, tiene aquí sus cosillas. Un montón de puertas. El dormitorio. No me saldrá ningún chasqueador. De aquí no. ¡Oh, la caja fuerte! La caja fuerte. Ya la tenemos aquí. Qué bien lo tenían montado aquí en este pisete. De aquí también, ¿no? Parece mini cadena o algo. Aquí su escritorio con dos pantallas La impresora ¡Joder! que bien montado! Venga, 302, 303 ¡Vamos a probar! Esta es una incógnita Sería 30 302 Tendremos que bajar aquí a este 300 0,3 Voy a probar, no lo sé es una incógnita Seguramente fallaremos 302, 303 Nada, este no va Sí Chunguito, ¿eh? Voy a poner 300 2 más el tuyo dice. Entrada, 301. Voy a poner ahora, yo qué sé. Vamos a ver. Que no va a ser tampoco, pero bueno. Tampoco. El 302 tiene que ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí el piso este. Cachis. Este podríamos fabricar una balita. Venga. Bueno. Aquí. Este no lo hemos visto el material de amputación, vale, es lo que nos ha pedido esta. Claro, antibiótico, bisturí, sierra, mazo, cureta, no sé lo que será, eh. Tijeras para cortar y de disección, abrazadera, gasa, pañuelo, cinta, analgésico y el kit de sutura. Todo el kit de, de cirujano, vamos. A ver, intercambio de vecinos, tío. Hola, Julia, esta. Pidimos al 302. O sea, es... la chica del lado. Somos Sam y Jane. Pidimos al 302. Esto es para ti. Yo soy Julia. Y ese me ha ido muy bien. A ver. Número de nuestro piso Seguido del tuyo Pero es que el de... El del otro no lo sé, tío El de la Julia esta No sabemos El piso de... Sam La chica de al lado tiene a ser la Julia. ¿Dónde vivirá la Julia, tío? No, no tengo ni idea, eh. Este no lo casto. No sé suplico A un superviviente A ver si nos dice algo de... Pero no, no creo No Que no tengo ni idea Cuál será el... el la otra... El otro número de piso <ríe> No me hace ni pizca de gracia A ver, Julia allí Pero no pone nada de... No tengo ni idea. Bueno, vamos a abrir alguna puertecilla más, a ver Si averiguamos algo Siete suplementos Vamos El número del piso, ¿cuál será tío Nada Un poquito de cinta El bate Pero bueno, no lo voy a cambiar Creo Seguimos ahí con el martillo Otro bate A ver qué tiene por aquí Lo de los muñequitos Yo creo y tal para pintarlo yo creo Un soldadito el plomo está guapo el cuadro la alimentación está muy guapa tema que, que tengamos que andar ahí con la linternilla pero bueno vamos a ver tío las habitaciones estas ¿qué números son macho tiene el número o qué míralo 302 y la de la julia cuál será tío 301 el puse yo y no era 304 puede ser, ¿eh? Sweet Vamos a ver Pero no pone Nombre, ni nada, ¿no? Kennedy, sí, sí, tío J. Kennedy A ver, a ver Se me ha mejor sin la luz Mr. Yobu No, este no, 103 ¿eh? 303 no, es. ¿eh? Busca a la Julia Pero yo, RB, tampoco muy mal, ¿eh? <risa> a ver hemos que averiguar dónde está la de... La de la Julia esta La habitación Creo yo, ¿eh? Otra cosa no tenemos Vamos a ver si no nos vamos de aquí Si no me ataca Es que no me quiero ir del todo A ver, y aquí ya nos vamos Estos serían los buzones Digo yo, los contadores de la luz Yo qué sé Otro campamento Que no me quiere ir muy lejos Vaya que perdamos la caja fuerte Aquí no hay nada, tiene el maletín este, ni nada La barbacoa no tengo una idea Aquí viviría alguien o estaría alguien por aquí Claro, está de las escalas esto esto es de la escala. Es que no hay más nada aquí, ¿eh? Estamos a la tercera, claro. Y la de la Julia, esta no. 301, 308. Pero es que no tengo más habitaciones. La 302. Pone. Howard y Cooper. Vale, Sam. Y. ¿Y cuál era la otra? En ti Me la claridad del modo escucha La velocidad de movimiento Este me interesa Vamos a mejorar ahí Más duradera Las armas cuerpo a cuerpo Vale Vamos a ver Otra vez Sam y Jane ASJ Otra es Julia, su madre se llama Heidi, dice, pero no nos dice el apellido. Dice que no puede dejar a su madre, que tiene atrancada la puerta, espera que no pase nada, estará ya muerta ya, digo yo, la Julia está. Tus cosas sigue la caja fuerte, no se sé disparar, si entra nos rendiremos. Pero claro, el piso de, de esta no lo sé. Es la Julia esta. Julia y Heidi, pero no nos dice el apellido tampoco. La 302. Vale. Y puede ser el H Julia, Julia Kennedy Podemos poner el 304, ¿no? O si, o si ya lo pusimos No, el 304 no lo hemos puesto Vamos a ver 302, 304 Vamos a probar, a ver Lo único que tengo Aquí el 30 202 300 0,4 si tenemos suerte Bien, toma Lo hemos hecho, chavales Bien, bien, Un poquito a poco <ríe> Era una u otra hemos fallado con el 303 Y el 301 y el 304. Pues muy bien. Nos ha hecho pensar, nos ha hecho comernos ahí la cabeza. Pero ya lo tengo. Ya me puedo ir de aquí. A la próxima fabricaremos esto más potente. Ya tenemos chovalitas, así que muy bien. Vámonos ya. No sé para dónde, pero bueno. Allá. Ahora para arriba. El niño dónde está. El lado. Vámonos Eh Cuido de aquí una flechita ¿Hace cuánto que usas eso? ¿Mi arco? Desde siempre La Máquina, máquinas, nene ¿Por qué no has visto a Yara? ¿Por qué le hicieron eso? Eh Vamos a con él Una conversación Eso decía mi madre De los lobos me tenía razón. Tengo miedo por ella. ¿Por qué? Y se la culpan por lo que yo hice. alguna idea. <risa> me, vamos para arriba. Quizá deberíamos intentar bajar por ahí. ¿Por ¿Dónde? Ahora por aquí. ¿Qué me estás contando? Creo que íbamos bien, ¿no? Por aquí, aunque me indica ahí abajo, pero. Yo creo que es por aquí. Ahí está. Ahora que vas aquí abajo. Venga. ¿Ven o qué? Algo por aquí que nos dejemos. Voy a mirar. Esto no lo hemos mirado. Vale. Bueno. Okay. Ahí se ve que es donde cogían el agua, creo, ¿eh? ¿No ves? Los cazos, los bidones y tal Yo creo que aquí es donde cogían el agua de la lluvia Se supone Los escas O los serafitas, como queráis llamarlo. Toma, saltillo y bueno Cuidado, ¿eh? No me fío Están ahí, están ahí a ver Ven Hay varios Tres, cuatro, por lo menos he visto Oye, es que no lo veo A ver, ahí no le voy a dar Está aquí, está aquí sí, ¿Qué pasa? ¿Le meto flechazo? Toda la Jeta Vale Creo que ha caído, ¿eh? que el cristal, no. Ha traído Su atención Que vienen Ay que vienen Que miedito dan <ríe> ¡Ah! <ríe> Al final nos han descubierto Obvio Obvio Que no tenemos mascarilla Daga Daga Mata Ush. Ojo, eh Uf. No nos ha matado, pero vamos, de, de, de milagro mamá mía ¿Estás bien? El niño no sé, pero yo estoy fatal, yo lo vio recuperamos flecha De nada Este si le disparamos con la flecha. Lo hemos perdido, parece. Está ahí rota. <ríe> Está ahí rota. Bueno, seguimos. Allí parece que hay varias cositas. A ver si es que esto es oculto. Aquí. Explosivo y alcohol. Mm, se nos ha roto el arma Cuerpo a cuerpo Tendremos que buscar otra Pero bueno Un fusil es que es tremendo También la escopetilla, eh Ahí, con, con munición explosiva y todo tengo tres cartuchos nada más, pero bueno. A ver, echamos otro vistazo. Suena muy cerca. Pero este ya lo tengo, ¿no? Ah, no, vale. Como hemos gastado, pues. Vamos echando un vistacillo. La cocina. Que no lo ha cogido Ahí Una cuchilla, bien Vamos para allá Aquí Buena, buena Munición de escopeta Aunque sea un cartuchillo Pero bueno, eh Esto se rompe, aunque no tenemos eso Pero le pego ahí con el codo La había Una máquina me interesaría un arma cuerpo a cuerpo, pero bueno. A ver qué tenemos aquí. ¿Qué me señala? No sé. No lo veo. Es aquí, pero no, no lo veo. O sea, no la agarra. No hace nada. No, Abby... Vamos ah, a ver esta muchacha. Será es algo que hay bugueado por aquí. No no. No lo gasto Vamos no, más para allá, aquí. Ahí, tío, él el En el.. El botiquín. Menos mal. Será por aquí. Tiene toda la pinta. Sí, es por ahí. Vamos a echar un vistazo. Vale, aquí sí podemos entrar. Vale, vale. Yo creo que sí, ¿eh? Podemos ya. Venga. Vámonos. Buscar aquí... Otra salidita. A dónde... Aquí abajo, ¿no? Y luego para allá, me supongo... Hola, Leandro, muy buenos días Saluditos desde España Un saludo, campeón Muchas gracias por pasarte Un saludo para todo Perú Venga, te tiras cuerpo a cuerpo Venga. Venga, pues tírale tú primero Ahí, ahí Buena, buena, nene, ¿cómo le pega? Vamos ¡Vamos a ver. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, No ha sido propósito, ¿eh? Que falla... Aléjate de lo rápido o te arrastrará. Muy bien. Venga. A ver si saltamos. Bien, con lo bien que salta el nene y nosotros... Lo mal que hemos saltado ahí... ¡Ay, ay, ay, vez, ¡Oh! Reventadero de cabeza. ¡Madre mía! Leandro, hoy. Ayúdame. Oh, qué mal salta, tío, la Abby, por Dios. Se queda ahí tolileta. Salta para allá, muchacha. Venga, toma carendilla. Preparado. Listo. ¡Ya! ¡Ah! Uy. Me quería que me caía otra vez, por Dios. Me tiro aquí. De cabeza. Vamos no, que nos matamos otra vez. Pero por allí, parece es que haya algo. Dan ganas de tirar para allá, pero. A ver, allí puede ser que podamos ir, ¿eh? Desde aquí no lo tengo claro. A ver si se va para allá para el este. Vamos, vamos a Hay que bueno Puede haber cositas. Nada, no llegamos. Nos llegamos Otro peñascazo En la cabeza estaba vez sí. Ha sido propósito Vamos que no llega Bueno pues No hay que jugársela mucho eh Como veis empezamos otra vez desde aquí Pero es que no ve Uf. Nada más que me ha hecho el doble salto Si no Pero juraría que allí se podría entrar Y desde el coche No creo que llegamos allí Que no llegamos lejos Pero bueno Vamos a ver, Abby No te caigas, ¿eh? Ahí está Ahí ¿Y algo? Por dentro parece Vale. Vamos a ver. Vamos a la linternilla. Y a ver. Bueno, bueno, bueno. No, no. Me he metido. Todavía no, todavía no. Me metí. Espera, espera. He dado yo muy rápido ahí el triángulo. Venga, tenemos que seguir encontrando parte, que ya hemos cogido unas pocas, pero si hay más, mejor... Munición, eh, otra nota... Me cago en la ¿Quién es? No Horas, Erin comercia con harina, cigarrillos, sal. Por tanto, habían abierto, no le vendría mal que nos diera un poco de munición. No tan era, Abby, son sarafitas. Esto es lo que no me gusta, que se suba ahí a, lo, a los muebles Sin dudarle ni nada Venga, ahí Vamos cogiendo parte que nos viene muy bien Para intentar Ahora nuestro arma Ahí Venga Cuatro más y Ya no creo que haya Más nada, pero bueno Hacemos lo del banco de trabajo Si es que podemos Y nos vamos para adelante Podemos poner más estabilidad El fusil también más estabilidad Esta la tenemos a tope, la escopeta Esta la mejor es solo capacidad Pues nada, damos un poquito de estabilidad al rifle, eh, puede estar bien. Venga. Hasta que podamos mejorarla más. Venga. Fusil pues sí, semiautomático. Más estable. Así que, ni tan mal. Toma ahí cargador. Venga. Y una culatita guapa, más estable. Muy bien, seguimos nuestra aventura. ¿Qué es? Se me había olvidado esas siete partes. Ojo, ¡Oye! vamos a ¿eh? ver, seguimos. Los puentes, dice el niño. Vamos. Un ladrillo. Se supone que vamos bien. Muy bueno, suplemento. Vitamínico. Aquí. ¿Optalmólogo o qué? ¿Cogido, no? No lo coge. Se me ha bugueado, ¿eh? El alcohol ese. O algo. Sí, sí, tío. Se me ha bugueado totalmente. No puedo hacer nada. Está ahí. Ahora, ahora. Ahora. Call. De cinta estamos llenos Dice Dice que Por aquí, aunque ir para abajo también se podía, ¿eh? No sé Seguimos echando un vistacillo Por aquí, por supuesto Trapo Ahora no sube por aquí Ahora sí Un vistazo rápido y en la mesita noche... No. Tendrá que estar debajo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí la ventana. ¿Qué hay aquí, tío? ¡Ah, una moneda! Estoy pidiendo brillar. Vale, vale. Qué bien, qué bien que hemos estado ahí acertados. Ojo, colorado, 1876. Bueno. Seguimos. Yo creo que ya por aquí. el otro ya lo hemos hecho. Venga. Y otra salida, pero te lleva a la muerte. Vamos a ver. Vamos a ver dónde nos lleva. Seguimos por aquí. Luteando todo lo que podamos. ¿Alcohol lleno? Pues muy bien Yo quiero un arma Que no me la da <risa> Así que Arma cuerpo a cuerpo me refiero Este con un la tambay. Una cuchilla Bueno Sé que no hay nada más. Seguimos. Yo y yo. yo. Soy el nene. ¿Sabes que no puedo hacer eso? Puedes dar un rodeo si no quieres. No, no quiero. Bueno, bueno, vamos a buscar la puentecilla. Cuidado. Por aquí, nada. Venga, saltito para allá vale Nada, por aquí Bajamos Sí, sí, esta sí Tiene un poquito de vértigo la vi ¡Eh! Por aquí no Me hace falta el saltito Pero bueno Ahí vamos Punto de control, ya lo hemos cogido, ¿no? Ah, este de aquí. ¡Oh! Este que hace unas cosas muy raras, tío. No nada. Un familiar mío tenía a las alturas. Mira tú qué bien. Vale. No quiero dejar nada Supongo que por ahí no habrá nada bien. Vamos, Abby Que tú puedes Ahí hay algo de luz, parece Muy bien, tenemos palo. Vale, me dice que lo puedo mejorar No es lo que yo quiero, mejorar el palo Echando un vistazo Por si hubiera algo más, parece que no Aquí los servidores Esta puerta, 808 Estamos ya en la octava planta Notita. Vamos, pasa Los ancianos han accedido a firmar una tregua con los lobos Se mantendrán alejados de nuestra isla Y no interferirán con los arafitas que crucen los territorios exteriores Si queremos mantener la paz Debemos cooperar nuestro objetivo, sigue siendo el mismo Este solo es otro camino para conseguirlo Muy bien otro artefacto que nos da puntito para luego comprar personajes y galería. Bueno, aquí parece que no hay más nada. Ojo. ¿Por vale, ya ya ya te veo. ¿Cómo no vimos Mateo. Esto? Los lobos no miran a nadie. <coughs> ¿Qué quieres decir? Que da igual cuántas personas o armas tengáis. Siempre logramos despistar. <risa> Deberías dejar de incluirte, ya que intentan. Bueno. <risa> <risa> Está mal, ¿eh? La subidita que tienen esto aquí montado. Poca broma. Eh, eh, ya tenemos peleilla. ya. ¿El Lili de qué? No me voy a andar con pegolete, eh. No debiste haber venido, Lili. ¿Qué, Lili? Ni Lili. Voy eh, a dar el otro de. Pues toma, para que no veas. Ya, ya Yo me super mi superpistola Ay, no le he pegado la cabeza Pero bueno, ha caído igualmente Ahí hay uno No sé qué le ha hecho el nene Pero algo le ha hecho ¡Eh! Toma Como te viento con el palo también Quítate El machete Toma, tirazo. Ahora vamos el machete. Vale, no nos han dado mucho, eh. Puedo hacer más balitas de estas, pero bueno. Aguantamos. Vamos, te ayudo. Ya está. Eh, parece que estaba un poco.. Okay, Toca nene, pero bueno. ¿Cómo me llamaban. Claro ¿Quieres preguntarme por qué? ¿Quieres que te pregunte por qué? <risa> <risa> pues entonces ¿Dónde? Ahí ¿Qué es esto munición? Perfecto A ver el Ahí está ¿Cómo le he reventado la mocha ahí con el palo, eh? El próximo verás tú Pienso que ya está todo, pero... que sí No veo más nada por aquí Muy bien, ¿no? Y que vamos, fenómeno Por aquí otra vez Venga Otra subidita ah, Los túneles que tienen aquí esta gente Hola Manolo Bienvenido uh. ¿Qué hace que no está en el ISTI? <ríe> ¿Me ha ido al ISTI o qué? Ojo, aquí tienen lo del altar De la Coleguita esta Sí, iba a decir que es guay Que es guay Como impresionante Genial Guau wow. Vaya, tiene su encanto Da mal rollo pues nada Otro De ahí Hablamos con él Pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando Salvó a cientos de personas De Vamos formas a... inexplicables Hizo explotar camiones y mató a soldados No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? Solo un par No te haría mal <risa> Claro <risa> Está hecha polvo para leer ¿eh? los escritos de la De la EFA de este Estás loquísima Ya la lo hemos leído la pista, ya no más, ¿no? <risa> no nos da más Aquí sí es girar y dejarlo. Y es verdad que lo deja. Otra vez se le dice dejarlo, pero se lo guarda. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Un montón de luz, me parece. Flechita, cinta. Parte, cartucho que está más lleno No podemos meter más cartucho. Y para cambiar de munición. Tenemos también los explosivos. Vale, eso es el explosivo y esto es lo normal. Venga, aquí tenemos otro banco de trabajo. sí por aquí más partes. Suplemento. A ver. Parte de este Aquí Algo que no me ha dejado por aquí Muy bien Ahora sí Vamos al banco de trabajo Al en Todo esto hay que descubrirlo Todos los bancos de trabajo Estos. 35 partes Un poco Nos vamos a tener para Un poco de retroceso Bueno Mejoramos un poquito la pistolilla también Nos dan precisión y menos retroceso Así que venga Vamos a poner ahí un, un cañoncillo Ahí está, todo guapa Me gusta, me gusta Ahí como vamos mejorando nuestras armas Pasa que hay poquitas partes Pero por eso hay que lutear mucho Todos los recovecos Y otra de estas Vámonos Venga Ahí ya estamos ya en el tejadillo, eh Pago la linternilla, Ya no nos hace falta A ver quién nos sorprende Estamos de utilizar la, la ballesta Con la mira sí. telescópica esa que hemos puesto Puede estar muy bien <risa> A distancia Ojo, eh Ar... está con nuestra profeta yo creo que tengo que matarlo vamos pregy y otro gracias los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo es un gran honor felizamente está agradecida pero no sé si está preparada Bien, yo creo que tendremos que ir para adelante no sé por dónde ni quieres un arquero de dónde, dónde, dónde? Allí puede ser. No, no. Eh, eh, Podría dar. Ay, no he utilizado la mirada. Cachis. Tiene que haber alguno más, eh. Bueno. ¡Ay! Se me ha ido. Si aparece tenemos la mira Bueno, encima un montón de niebla también Que nos dificulta He ido para allá No aparece por aquí, que no Vamos a ver ¿Para dónde vamos? Ahí, poquito a poco Que no nos vean, sobre todo Ahí Vamos a ver No se ve nada con la nieblilla esta Perfecto de repente Salen Hill Pero bueno aquí Tengo que dar un salto que Ah no, por aquí, por aquí Lo que no lo vean, ¿eh? ¡Aaah! Madre que parió Viene Ponete niño niño? Soma ahí, le pego ahí un que aparezca alguno por ahí también Le voy a dar Puede ser que sí, está ahí pa, pa. Tira de pistolilla Y viene Ese ya no viene Voy a la luz El niño está ahí atento ¿Dónde? ¿Qué tiene que haber alguno por ahí? Que no lo veo Vamos para arriba Dios, me ha perdido el silenciador Me haga otro Claro que sí Ahí está No sé dónde anda susto que me ha dado aquí Lo he hecho cuando he subió para arriba Ahí Vamos recuperando flechita. Y que me caigo. ¿Sabe? No sé por dónde puede andar. Vamos cayendo luz. Muy bien. Y se sube porque quiere. Vale, dale. Bueno, vamos bien. No hace falta cambiar de machete. O llevo... Empepinado Eh Que lo estoy escuchando, creo Ahí, ahí, ahí Ahí vemos una sombrilla, eh La sombrita Está bajo nuestra, eh Ojo, hay otro por allí Estamos rodeados Toma. Uno menos. A ver si diviso el otro que estaba ahí enfrente. Y uno. Yo lo he visto por ahí. No, no, no, no, no, no te suba para arriba, ¿no? <ríe> Ay, ¡Ay, ay, otro! Madre mía, parece que estamos rodeados, tío ¿Dónde me dice que tengo que ir? ¡Ahí! ¡Dale! ¡Buah! Es mortal, ¿eh? La ballesta Encima con nuestra mira telescópica Vamos a ver No sé si tengo que ir a el de abajo Está ahí, está ahí A ver Che niño? ¿Por dónde ha aparecido? Creo que está más para abajo Sí, sí, es que está más para abajo ¿Y qué? Me tiro ¿Esto vale para algo? La manguera, no Mira, yo me tiro, yo lo intento, ¿vale? Andas por aquí. A ver. Por aquí podemos. Aquí está. Ay, que se me va ahí. Bueno. Toma, tirazo en la cabeza. Para ese niño. No le pegamos aquí con la ballestita Y otro, ¿eh? Ahí abajo está A ver si le doy desde aquí Mira Venga, no, no te vayas Ay, hemos fallado Estaba en movimiento y He fallado Está sobre aviso Toma No le he dado Bien Hemos fallado ahí con la ballestita Aquí viene Sí, en silencio Ya no sé sí, putos. De... Vale, tiene el martillo Pero no lo que queremos Bueno, vamos a... Porque hay un montón de flechitas, Pero hemos liquidado ahí a... A medio... Campamento de esto. Eh, me dice que por ahí abajo. No sé si bajar abajo. Venga. A ver si cogemos algo de luz. Importante. Ahí, la flechita. Muy bien. Munición de pistola. Ahí me dice. Ahí. Ya con eso me doy por satisfecho. Ahora lo que no sé cómo vamos a subir para arriba. Creo, creo que por aquí. Vale. Este también que le dimos ahí en la nuca. Eh, no me deja coger munición de rifle, pero bueno. Ahí. De este sí, de este también. Vale. Hay que ir para allá, creo. Ladrillo. hay varias cositas todavía No me quiero ir sin descubrirlo todo vaya que nos dejamos alguna monedita o algo vamos a ver munición para la pistola de caza vale Eh, pista me dice Igual podemos entrar por ahí. Estoy ahí algo aquí arriba. Dice ahora. Se manda para allá, para lo blanco, pero. A ver si pillamos algo de luz. Me parece. Aquí, aquí, no lo veía. Algún botiquín o algo. 5 antenados y botiquín. Estamos llenos, así que no, no me hace falta mucho, pero bueno. Sí, aquí tenemos la escalera también. Bueno, voy a intentar llegar hasta ahí. Esta parte la hemos luteado también, ¿o no? Pienso que sí No se ve nada por ahí Vale Pues seguimos Venga Lleno, lleno, lleno Una de cositas que nos dan y estamos llenos <ríe> Pues nada, seguimos. Ok, venga, hemos cerrado ahí. Ahora, ¿dónde? A ver si adivino. Arriba, sí. Para nada, seguir cogiendo luz. Y lo de la herramienta está todo en obra. Parece mucho andamia, muchas cositas ahí. No estaba todo en obra. Este que y algo no aparece No aparece para allá. Y por aquí, y ya hemos estado. No sé No parece que haya nada A si el GPS te engaña Venga, seguimos Está aquí, está aquí Tiene toda la pinta Vale Venga El machete ahí todo todo pepinoso. ¿Cómo vamos de armado? Vamos armado hasta los dientes. ¿Puedo darte un consejo? No. Dios. Piensa en la parte positiva. ¿En la parte positiva? Sí, bueno. Sí. Tú corres más rápido. Te concentras no más. más. Qué pasa, Lady. Tienes frío. ¿Carita? Mira qué carita. Ve. Cuando tengas miedo, piensa que tu cuerpo se prepara para lo que está por aquí. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Hola de la sexta. Tiene el poco conmigo. Venga, vamos a ver. Cosas de tu profeta? Mm. Sí. Te imaginaba. Creía que erais anti y todas esas cosas del viejo mundo Hay excepciones Epa. Y más para los soldados Qué práctico Pásalo, la tribu ha terminado Antes de ir a buscar a nuestros grupos Tenemos que demostrar nuestra fuerza Reunido a vuestros soldados más fuertes Y penetrada en su territorio Disparad contra cualquier lobo que encontréis Sin importar la edad Es importante que reciban el mensaje Bueno Así que... Te Gusta la profeta, aunque sus seguidores quieran matarte en su nombre. Ella no querría eso. En sus no Deberías decírselo a los tuyos. No se lapidaba ni colgaba a nadie hasta después. Palabras. y hey, la. Aviata. Cómo se oye el viento aquí pasar por aquí por la altura. Ven. Y los ruiditos que hacen varios. Eso para cambiar rápido de arma. Vale. No y nada. Qué raro. Siempre suele ves cosillas por estos sitios. Pues nada. Pero estamos muy alto, Nos va a venir aquí una ráfaga. Que verás tú dónde nos va a mandar. Hay algo aquí. No, no parece. ¿Qué cojones es eso? Mm. Es el puente. Leve. Sígueme. Joder. Iremos despacio. No sé si podré hacerlo. Claro que no sí puede. Suena tanto. ¿En serio? que tiene miedo a la altura Venga. un nido de aquí de. ¿Es cigüeña sí. o qué? Mientes que no O sea, no es la ruta más común, pero Nido de cigüeña o de águila ya tienen ahí el símbolo, ¿eh? y que te guiarás sí, ya va, ya va, a guiarnos poco. Bueno. ¡Madre mía! Intenta no mirar abajo. Está donde la, la grúa esta. Pues ya ves tú como se caiga una maderita de esta. Digo voy a mirar abajo, y ahí se escurre. ¿Cómo estás? A la espera de. La fuerza verdadera. <ríe> guay. guay. Guay, dice guay en vez de guay. Da igual. Pues casi mejor vamos todo el rato agachado. Ay, por Dios, Lev, ahora <ríe> parecía muy incómodo. ¡Tú sigue! Eh, niño chimosillo. Lo hice. ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? Aún no Led te voy a abrazar En breve se te van a quitar las ganas <ríe> Cuando vea más altura Me cago en todo, Led Todo irá bien Mírame Y algo, ¿no? Que por aquí no se puede subir No Vale Mírame, dice Ve. Yo voy despacito Agachado y así tenemos el centro de, grave, es que no de gravedad abajo y no empieces con tu profeta no me dan miedo a las alturas y qué si sí? el océano los perros muertos allá yo creo que mejor sigue para arriba sí no oh, Dios. Falta poco. madre mía Mierda. es que fiero dónde Mierda. estamos Allí está la señal <risa> Está cagadísima Qué fiaros, daros cuenta esto Ahí con la altura y encima el viento golpeándote te este tiene que dar ahí un canguele Y sin cable de sujeción ni nada, ahí a pelo Venga, vamos Vamos, ver, que tú puedes No te caigas, eh A la altura Vamos, que tú puedes Y lo que no sé cómo no se le va el, el peso ahí con la mochila que lleva ahí con todo. Tú puedes. Tú <ríe> puedes. Venga. Sí, sí, mirad los, los pavos donde han puesto las escalerillas. Para no encontrarse con los lobos. Venga. ¡Venga! <risa> ¿Eh? <risa> ¡Ah! <risa> no, no. Mamma dos mamá mía. Bueno, bueno, bueno, bueno. Nada más que hemos sobrevivido a la caída, vale. <risa> Uf. Por favor. Vale. Aquí para que le cogemos cariño A la, a la Abby vale. Pero no me acaba de convencer A mí me gusta más la Ellie vale. Tiene su historieta también Pero no es superviviente Pero de otro estilo Ya sabemos que mala mala no es Vale Hotel Blackra... Vale, el, el spa este... ¿A no uh, qué te refieres? Este es el edificio, pero... Es el jacuzzi que tiene más mierda. Está el... el... verdoso. Tres pies. Es nuevo para mí. Vale, a ver si encontramos la forma de bajar. Aquí mira, otra pillita, pero no... No tenemos... Tenemos todo hecho. Así que... Bueno, seguimos Ya que estamos, podríamos hacernos aquí unos larguitos Aquí en la piscinilla, ¿no? <ríe> Qué guay, aquí la piscina, aquí en lo alto del edificio Va. Me tiro otra vez, ¿eh? Toma Venga nada Toma, toma Aquí un par de larguitos no, bucea, no Vamos a bucear, nos vamos a bucear Venga, otro para allá Está entrenamiento Vamos Vamos, Avi ¿Y cuánto hay? Cuatro pies Ahí, mojita <ríe> Ya se secará por el camino ¿Dónde tenemos que tirar? ¿Por aquí? ¿Por dónde? A ver. Por aquí. Ahí. No me salía esto. Me vale. Los oídos. Si solo es eso, hemos tenido que. <risa> Quizá no fuera suerte. Venga, tenemos la salud así? llena. Algunos lobos creen en Dios. Los he oído rezar. Una conversación. Pues no. Si he de morir, lo haré por mí misma. ¿Y qué haces aquí? Por qué volviste a parece por que es por ahí, ¿eh? Culpabilidad. De qué. No nos debes nada. Tenía que aligerar un poco la carga. ¿Quién es, gimnasio? No sé, vamos a ver. Mm, marca aquí. Wi-Fi gratis para los clientes del hotel. Contraseña doce dieciocho setenta y nueve. Sí, sí, la tienen ahí apuntada. El wifi. Vale, aquí los cajeros. Vale. El almacén de suministro. ¡Caja fuerte! Que no tenemos la combinación. Por ahora. Eh, a ver que me sitúe la última habitación de aquí Del hotel Blackray Ray este Podemos pegar aquí Aquí es la de Una señalita Necesitamos algún documento o algo, ¿eh? ¿Dónde? ¿El de atrás o qué? ¿Fuerte o...? creo que sí, que la caga fuerte lo que me está Esto para la escalera Bloqueada Es por aquí Si llegamos a la calle estaremos a un paso del hospital No, no quiero entonces para allá, tío Quiero la contraseña aquí en el bar Bueno ya no pero lo rompo por si acaso. Vale. Necesitamos esa contraseña, eh. Vamos a ver si encontramos el documento. Vamos a ver. ¿Dónde puede andar? Lo mismo nos lo hemos pasado o algo. Espero que no. Venga a ver esta nota, por favor que sea esta la contraseña. No veo yo. Ah, lo del wifi podría ser. Sí, sí, claro. No Acá fuerte. El código es el mismo que el del wifi, ¿vale? Vale, perfecto. Ya lo sabemos. <risa> claro, era el único número que nos ponía. Venga, vamos para allá. A ver. ¿Dónde estaba el, el código del wifi? A ver. un par de cositas más vale ahí mira cómo se ve el, el cristal el espejo muy bien estamos llenos bueno pero había que mirar hay algo por, ahí, por aquí o qué pasa <risa> ahora no Venga, tenemos que ir para acá fuerte, ¿eh? Ya me estoy desviando del tema ¿Pero por aquí? ¿Por dónde venimos? Supongo Sí, sí, la... La piscinita Vale eh, Aquí, aquí, aquí, aquí 12, 18, 79 Venga, vamos para allá Ahora sí doce dieciocho setenta y nueve ahí está cogemos poco porque como estamos llenos pues <ríe> estamos llenos de todo vamos a ver claridad Mantener respiración alcance, alcance si me, me interesa ¿eh? y aumentar nuestra salud no estaría mal tampoco, con las tácticas de campo. Afercar más dagas, tampoco está mal, tiene más rápido y luego impulso. Más munición de pistola de caza y más cartuchos incendiarios. Yo creo que ese estaría interesante este de la munición, eh. Bombas caseras mejoradas. Más radio de explosión. Sentidores mejorados. Ostras. Este también nos interesa, tío. Serían 30. Este 40. No tenemos las 70. Este es que son 50. Venga, bueno, ¿qué hacemos armamento de este. ¡Qué silenciador! Pero bueno, lo vamos a ir haciendo poquito a poco tampoco. Aunque tenga tres disparos, pero... Yo creo que este puede estar muy bien. Más cartuchos y más... Más munición Cerca este tenemos más Más abajo. Pienso que sí Me había dado este Más munición del pistola de caza Y luego ya el siguiente Pues este, el de los cartuchos o incendiarios Puede ser Que puede estar muy bien Vale Y ahora sí nos podemos ir. Genial. ¿A dónde nos vamos? ¿Por aquí? ¿Cómo nos vamos a ir, hombre? Para <ríe> allá. Venga, vámonos. La escalerita, ¿no? Venga. Vamos aquí. Un cadáver Un esqueletillo. Mira la ropa. A ver, la veamos la ropa, parece militar o algo. Vintenilla. Ah, va. Venga, vamos a ver. ¿Se has visto a Irina muerto. Había Abrí. Bueno, este han desaparecido y a mí me han mordido. El nido era más grande de lo que queríamos. Intenté volarlo todo, pero los detonadores de los cojones estaban defectuosos. Resulta irónico que la competencia de la Fedra sea la culpable de mi muerte funcionaban los... LED. ¿hay infectados en el edificio? Siempre bajamos en los ascensores, así que no lo sé. Tiene que haber, a la fuerza. Bueno, ya veremos. 21 planta, madre mía. Como tengo va... Nos van dando munición, eso es que vamos a encontrarnos con infectados. Ahí hay, hay restos sangrientos por el suelo. ¿Qué nos ponemos? Ballestita. Dice que por ahí. ¿Y por aquí abajo no? No, por ahí abajo no. Muy chunga la caída. Pues nada. Esta máscara, máscara entonces? Yo no tengo. ¿Es porque no creéis en las máscaras? Escapamos. Pues, a ver qué hacemos. A ver si encuentro algo. Quieto aquí. Tenemos ah. otra máscara para él. Atrás. Más atrás. Si mueres, quedaré atrapado. Yo que tú iría rezando. <ríe> Todo lo que sepa. Venga, aquí va a haber algún sustillo, algo chungo. Vale. Máscaras. Máscaras. De momento, solo esto. No es lo que buscamos, buscamos la máscara. Vamos A ver. Joder, este edificio está en la mierda. Fijaros la esporas. Esto es lo que infecta. Vale, no ha hecho palatina. Oh, quédate ahí, ¿vale? No los veo, pero... Nos vamos a tener cerquita, seguro. Aunque aquí cuerpo a cuerpo Puede ir bien la pistolilla también Vamos cuerpo a cuerpo Que estamos cerquita de ellos La ballesta para cuando esté lejillo Tendremos que explorar a fondo aquí A ver, nos queda otro A ver A Hay varias cositas La luz normal y tal Venga, abre Lleno. Que no sé por qué voy agachado. Aquí. Jejeje. <ríe> qué gracioso. Mira, Ahora que... Mira, mira, se ha quedado ahí porque... Nuestra espada. Vale. No me ha dar un sustillo, me lo estoy temiendo, eh. Oh, se me va la cabeza. Vale, que venga el enemigo ahí. ¿Y ¿Qué, qué pasa? Este, este tiene la máscara. Este, pero está rota. ¿Por qué ¿Por qué jodes la máscara? <ríe> no nos sirve. ¿Qué no va esta que no era tan graciosa como la él Y eso que últimamente Con lo de Joel pues estaba un poquito Compungida No estaba tan graciosa como otra vez Venga, a ver si hay que una máscara por aquí o algo Medicamento pues Aquí va a haber infectados por aquí, bueno esto es grande Lo sigo por aquí Intentando, no, por aquí es por donde hemos venido. Vale, vale, vale. Pues no veo entonces gran cosa. Juego la infección aquí. ¿eh? A ver, este, venga, amigo, dame tu mascarilla. Pero quitárselos a un muerto para poner... Sí, sí, pinta fenomenal bueno, voy con Para no tener ninguna, está muy bien Vale, tenemos ahí la mascarilla Mira otra por si acaso Parece ser que sí Venga, parte Cinco de chatarrilla Gaby, que te veo lenta, eh Aquí, Nada y está muy potente y también para tres tenemos la otra que son acechadores son acechadores no lo veo por aquí no y la flecha la habré perdido toma para más aceche ay que son dos potente el cuchillo este el machete Había ocho polvo pero bueno no me han tocado mucho que lo importante venga a ver, había por ahí Maquinitas de estas que daban ¡Ay! Oh, ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? No me lo esperaba. No me lo esperaba. Para Nene, para ti un regalito. Hay que ajustársela bien, vamos lentos. Hago lo que puedo, que hará tu hermana si al final morimos los dos. ¿Listo? ¿Nos vamos? Venga. La munición ahí. ¿Esto cómo bajar? No. A ver... Pero... ¿Y eso qué Eh. Que hemos cuidado algo, bueno. <risa> para arriba, de alguna manera, sí. Así si podemos ayudar al rompida. niño. Lev, hay que bajarla. Para poder subir. a esto lleno de sangre. El machete también, todo ahí, todo sangriento. <risa> para hacer más Jason. No va a pegar un manguerazo en la cabeza, ¿eh, nene Ahí me lo pone Bueno, vamos a mirar un poquito Asustado, niño Porque se si baja, tío Tendremos que bajar nosotros Creo que sí, eh Voy a bajar Sí, ahora, ahora Venga, vamos papá Ojo, aquí la infección. Mi edito da... Pues nada. Aquí me pondría hasta, hasta la escopetilla. Vale, vamos bien. <ríe> ok. Hello. Hello, brother. A ver la nota. A ver, y en el hotel hay un grupo numeroso de infectados. Probablemente sea lo mismo del hospital. Necesitamos que tu equipo y tú Derivéis los soportes desde dentro. Usar los explosivos proporcionados y los detonadores a distancia. Mucha suerte. Eso fue lo que nos habló el nene, creo. De unos detonadores que no habían funcionado no sé qué. Historia. Esto me huele muy mal, ¿eh? Saco la escopeta rápido, ¿eh? Uf, qué monstruo va a salir de aquí Abajo oh. Por aquí Míralo, Ahí están, infectados Si nos basta la pila, tenemos que... <ríe> vale ¡Ah, infectadillo, ¿eh? Tampoco quiero ir Con la escopeta Pero Me, me cago en todo Toma la daga en el cuello, hombre No se te ocurre darme esos sustos Quedan dos dagas y el machete Lo tenemos hecho polvo, eso sí Pero tío estoy perdiendo yo de una manera Estamos llenos La pistolilla El silenciador nos puede venir bien Que veo la cosa chunga Cambiamos de arma y me pongo el otro Parece que tenemos que seguir bajando, ¿eh? Esto es terrorífico oh. Son es la muerte Bueno Supongo que vamos para allá Esta. Aquí un poquito de luz Enemigos de momento parece que no Aquí Bueno Eh, ahí tenemos ya un par de ellos, ¿eh? Hombre, con la... Con la ballestita Si lo viera... ¿Qué me está esperando? El gachón ahí me está esperando. Pero aquí tenemos otro. Ahí. A ver. A ver, tío, y... Un no, creo que... Tío. Así ah, valía, así valía. No menos más. Me voy a caer. Yo, qué mal me va el juego ahora. Parece que va a trompicones, tío. Que han bajado los FPS o algo. Estaba esperando el gachón este, a ver. Estaba ahí incrustado. Pero bueno, va a regular aquí el juego, eh. Llego por aquí. Visto Ahí, vale Parece que ha perdido FPS, ¿eh? Aquí en el Edificio este Ok Sí, sí, eso hago, Leandro Eso hago Matarlo a todos. Ahí tenemos otro. A ver si le indicó. Ahí está, ahí está. Se pega un tiraco ahí, eh. ¡Ay, hombre, ya... Ya no me asustas, hombre. Que estos son nuevos que están ahí incrustados. Y te pegan el susto, padre. Vale, como que lleno. Entonces me doy un botiquín. Estamos ahí toquete, ¿eh? Ahí. Así. Fabricar laga. No vendría muy bien. Este se nos va a acabar ya mismo. La taquita mola. Vale, bombas caseras mejoradas, silenciadores y más bombas caseras. Este me gustaría, de más cartucho incendiario, nos da capacidad de inventario. Me espero un poquito, vale. Y cuando tengamos más suplemento, pues me lo doy. Bien. y me dice otra vez para allá Está bloqueada, ¿vale? Pues de vuelta otra vez vale, aquí es donde hemos estado Ahora sí coge la... Las cuchillas, aquí es donde he empezado a irme mal, no sé Vale Creo que voy a reiniciar el juego y tal, o algo porque... Así no... Ahora qué, ahí para abajo, o algo Bueno, no sé si me quedará mucho, pero me va a regulinchi. Vale, vamos a dejarlo por aquí, el vídeo, yo creo que está muy bien Hemos avanzado bastante y poco a poco, a ver si esto es más grande que el edificio este. Así que intentaremos bajar abajo y a ver. Encontramos una salida y ayudamos al niño. Pero eso ya será en el siguiente capítulo. Venga, Peñita, un saludo a todos y muchas gracias. Chao, chao. Espero que os divierto.